yo inicialmente, o sea, antes de entrar en Guanató, pues tuve una etapa de, de emprendedor en la cual pues, bueno, pues intenté también lanzar mi propio, bueno, pues, como, propia agencia y sobre todo el error fue eh pensar que por tener una página web ya te van a llevar a te llegar clientes ¿no? entonces, si luego ya con el tiempo me di cuenta que ¿no? que tienes que salir, tienes que relacionarte tienes que hacer algo que va mucho más allá de, de tener un sitio web y bueno, te este fue hace unos años y luego te das cuenta que, que no, que tienes que hacer algo más que, que todo eso y eso pues me ha permitido también aprender que pues tanto para los clientes que empezamos a tener ahora como para el marketing en general tienes que hacer algo más no es una cagada como tal pero creo que sí fue un, un error que, bueno, me, me ha enriquecido bastante. A ver, yo obviamente, eh, para mí mi herramienta preferida es Google well porque es lo que llevamos, bueno, lo que llevo trabajando ya desde hace, pues, cinco o 6 años, prácticamente. Lo que pasa es que, claro, es una herramienta muy vasta y quedaría muy, muy, muy genérico, decir, que, que la recomiendo en general. Sí que por bajar un poquito más al detalle, nosotros estamos ahora, eh, pues con todas las novedades que está sacando Google últimamente, pues nos gusta probarlo todo y nos gusta, es, pues como he comentado antes, ¿no? estar al día de todo. Y hoy recientemente estamos, eh, bueno, llevamos ya hemos un tiempo probando las campañas eh, Smart, Smart Shopping, Smart Display y considero que es un tipo de campañas que si tienes ya un, un cierto histórico, tienes ya... Un, un recorrido con las campañas, vamos a decir, estándar. El Pro nos está dando muy buenos resultados y yo creo que va a ser ese camino de la automatización, de las pujas, eh, post automatizadas, etcétera Con una buena estructura de campañas eh, puede ser el, el futuro y es algo que, que animó a la gente a que, a que lo pruebe. No son la panacea, ¿vale? No es para decir, bueno, pues yo creo una campaña Smart en Google Ads desde el principio y a funcionar. Pero es recomendable probarlas, ya te digo, sobre todo si ya tienes algo trabajado anteriormente, te van a ayudar mucho en, en mejorar tus resultados. A ver, yo creo que una de las empresas que, aunque ya te digo que no solamente a nivel online, sino también pues, medios tradicionales y demás, que me gusta bastante la forma que tiene de transmitir su mensaje, sí que porque ellos no te venden un dormitorio, no te, meten, no te venden una, una, un armario, una mesa como tal, sino es una, es una experiencia ¿no? lo, que, lo que transmiten. Ellos al final lo que quieren transmitir es que bueno, pues con, su, obviamente, pues con, su, con sus productos, con su mobiliario, puedes tener un modo de vida. ¿no? Pues el típico anuncio que hicieron de la República Independiente de tu casa, etc o hace poco con, con el tema de los niños que salían contando croquetas, no recuerdo muy bien cómo era. O sea, es que no ves el, el producto como tal, sino ven, ya más ves una experiencia y yo creo que tendríamos que fijarnos más en ese tipo de, de venta de, de emociones, de sensaciones, que no ofrecerte un producto tal cual para que vayas y lo compres. A ver, yo me fijo bastante, sé que bueno, tengo muy buena relación con, con May Molina, para mí es una, es una referente en todo el mundo de, del PPC y demás, pero sobre todo es una, me gusta porque es una, es una chica muy valiente en cuanto a bueno, pues su, su trayectoria profesional, el conocimiento que tiene, la forma que tiene de, de probar las cosas y demás, ¿no? pues tengo cierta relación con ella y bueno, pues cuando tenemos oportunidad de hablar pues me gusta eh, pues las cosas que, que comenta No la considero para nada la típica gurú que o vende humos, que va por ahí, que tiene un blog súper potente, que tiene, no, es una tía que es currante, que está el día a día al pie del cañón, y yo creo que eso es lo que, lo que hacen falta más en este sector, o sea, quizás menos vende humos y más gente que realmente trabaje, ponga en marcha las, las cosas que, que quiera probar, que quiera ver, y luego eso es lo que, lo que realmente aporta valor. ¿no? No, pues bueno, decir que he hecho esto cuando realmente ni, ni lo has probado, no tienes con quién con probarlo. A ver, nosotros somos bastante fuertes en lo que es la captación de, de tráfico y lo que hemos hecho ha sido eh, crear pues, departamentos que están muy especializados dentro de un área concreta. De esta forma tenemos un departamento de, de SEO, departamento de, de social media, y el departamento de, de SEM, de, de PPC y tenemos pues un número de personas que están 8 horas al día haciendo lo que realmente saben y lo que realmente eh, son buenos, por lo tanto, no tienes una persona que es, un, que es una persona orquesta que te hace un poquito de SEO, un poquito de SEM, un, un poquito de tal, no, ahí tenemos gente que está muy muy especializada en cada una de las ramas de, del, del marketing online en el que toca y por lo tanto estamos actualizados, estamos muy al día de... De todas las novedades del sector, que además es algo que avanza bastante. Todos los responsables de departamento digamos, los departamentos, damos además formación en universidad, centro de negocios, etc. Entonces, también nos obliga pues, a estar al día y a poder aplicar todo esto a nuestros, a nuestros clientes. Pues, sobre todo, el buen rollo que tenemos entre la gente. O sea, yo creo que somos una, una pequeña gran familia y considero que este, el ambiente de trabajo es muy bueno. Entonces no es algo que te levantas y digas Uf, qué pereza, tengo que ir a, tengo que ir a trabajar, ya no solo porque nos gusta el trabajo sino porque además el ambiente que hemos creado es bastante familiar y hemos podido encajar, toda la gente que estamos ahí hemos sintonizado muy bien y encajado muy bien en, en, tanto en aspectos profesionales como en bueno, todo lo que hacemos fuera de, la, fuera de la empresa. Lo que menos me gusta... Mmm, pues es complicado ¿eh? decir algo que me diga que me, guste, que me guste menos, yo creo que algo que, que a nivel personal me, me pueda llegar a obviar es el pensar que siempre podemos estar eh, mejorando, yo creo que esto puede ser algo que pueda pasar a cualquier empresa y que no es algo que sea de, propio de, de One and two, pero siempre es esa ansiedad por decir, bueno, pues vamos a ver cómo podemos ir a un paso más, vamos a ver qué podemos ir haciendo para